entrevistas con estereofónica.com mi nombre es marisa Arisa y como siempre yo súper contenta porque los invitados que tenemos siempre son increíbles y hoy en especial me siento feliz porque es una de esas agrupaciones colombianas que tienen que talento, que nos han representado en el mundo, que nos llenan de mensajes eh, de lo que ocurre con las gravedades y lo que es el reflejo de las problemáticas en nuestro país y que se pasa sabroso escuchándolos. Es un cuarteto de músicos que han sido formados por la academia, pero le dieron un giro a la carranga de una manera increíble, generando pues, eh, un nuevo escenario local, que nos ha representado, y una de las cosas que es más interesante es que unieron dos tradiciones, que es la modernidad del rock con la sutileza de esos sonidos andinos de nuestro país. Así que démosle la bienvenida a Juan. ¡Uh! Hola, <ríe> hola Juan, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, todo bueno estar con ustedes hoy. No y para nosotros aún más en serio que es un orgullo, Juan, por todo lo que ustedes han venido eh, haciendo con la música y que en pandemia los vimos súper activos. Yo soy súper fan de sus TikToks, de, de la manera en que ustedes interactúan con la audiencia, con su creatividad, con las locuras y cómo es que mezclan la carranga. Los Beatles con los Rolling Stones, Queen, eh, System Opera, aunque fue un éxito en un momento cuando hacían covers y ya con su nueva música, entonces increíble tenerte aquí. Pues bueno, creo que ha sido como un, un trayecto ya de seis años, uno ni se da cuenta y va pasando el tiempo. Sí, un montón. Empezamos a hacer estos covers que mencionas con System, con los Stones, con los Beatles, con Queen. Y creo que, pues, por ahí nació primero como una, como una gran inquietud, por decirlo así, de cómo podían estar juntos eh, o cómo podía juntarse la carranga con una tradición anglo de orden mundial, como lo es el rock and roll, que pienso yo que después del fútbol es lenguaje mundial también. Eh, sí. A pesar de que hoy hay muchas músicas, digamos, desde lo comercial universales, pero el, para mí el rock and roll sigue, sigue siendo eso, un lenguaje universal también. Entonces, pues nada, creo que en ningún momento lo pensamos como, como, como siempre decimos cuando nos remitimos a estos orígenes. Nunca pensamos en eh, mezclemos rock con carranga, ¿no? Por supuesto que no, sino que se dieron ambas, ambas vertientes en un ensayo, se le cruzaron por ahí en un acorde al triple, exploramos con una canción de los virus, luego hicimos dos, tres covers más y bueno. Pasó toda la oleada como en, en boom, la viralización, sí. la empatía de la gente y después de esto, en algún momento nos sentamos y dijimos, bueno, está muy chévere hacer los covers, pero sabemos que los covers también tienen una fecha de, de caducidad, ¿no? Porque hay muy buenas bandas en, en, en, en el YouTube y en Internet haciendo unos covers de altísima calidad, pero nosotros queríamos ser una banda que tuviera su lenguaje propio y que tuviera algo que decir, entonces pues nos aventamos y empezamos a escribir nuestra música desde ya también seis añitos y ahí estamos. Sí, fue una interesante e increíble parte, un accidente, ¿no? Fue un accidente en su momento que no fue nada planeado y eso y eso generó también una parte interesante porque eso también les permitió con el tema de experimentar y hoy en día que estamos en medio como de, de muchos géneros que de bandas que hacen como lo mismo de lo mismo y ustedes rompieron un poco con esto trayéndonos algo totalmente diferente que en su momento hubo eh, músicos, roqueros, críticos, que les daban duro diciendo que, está, que estaban eras, eh, dañando esas melodías clásicas del rock y que hoy en día muchos de ellos les tienen respeto y los aprecian. Bueno, yo creo que pues eso ha sido como todo un camino, ¿no? Como ganarse a la gente tocando, haciendo música en vivo. Pienso que eh, siempre... Eh, Pueden pensar una cosa u otra del proyecto y está bien, cada quien es libre de tener su, su opinión, de respetar las músicas tradicionales, de las no fusiones, de que una cosa no se debe tocar o mezclar con la otra. Y está bien, creo que nosotros nunca nos hemos como detenido a, a pensar en eso porque si no, nunca habríamos hecho una exploración creativa. Creo que en este momento hicimos una exploración mucho más basada en... Eh, eh, lo que cada uno tenía sus influencias musicales, lo que cada uno tenía por aportarle al grupo y a una sonoridad desde la música campesina con muchas otras ramas de la música, ¿no? Inicialmente con el rock y luego ya con muchas otras músicas de Latinoamérica y junto a otros artistas también que nos ampliaron un poco la visión de lo que podía ser el sonido, de los Rolling Runners. Pero sí, por supuesto que siempre ha habido como esas personas que, que piensan que de pronto no es lo correcto, que no es lo adecuado, que, que tal vez hay que mantener intactas las tradiciones, pero creo que Creo que no hemos prestado como mucha atención y hemos tratado de más bien como de seguir la intuición musical de lo que debemos hacer como con cada canción, cada proyecto, cada disco. Y ahí estamos como que redescubriéndonos a través de cada composición y cada nuevo disco. No, y que esas tradiciones de una u otra manera cuando tocan, por ejemplo. En Boyacá, que es uno de los departamentos que más los adoran, eh, los festivales de Tunja, de Duitama, eh, eso, eso, o sea todas esas tradiciones de, de la Rona, ¿no? como ustedes eh, utilizan como, como ese símbolo, y la gente los adora precisamente por eso, salen un poquito de lo tradicional, niños, niños de 10 años, 9 años también, adoran la música, entonces es algo muy increíble y te tocas algo muy importante que es del sencillo que están lanzando y fue con el jugar, con la experimentación, con este nuevo sencillo de Mario Miguel que nació en pandemia, que en la creación del texto muchas personas podríamos llegar a pensar que eso es rápido, no le surgió una idea, se vivieron, y en su cuestión de días y esta, la creación de, empezando de esta letra, tardó un promedio de seis meses y que nos dejan enseñar mensajes muy bonitos. Cuéntanos un poco esa experimentación que tuvieron con el timbre de la guacharaca, con la mezcla del vallenato y todo ello. Pues bueno, como te decía, siempre seguimos nuestras influencias. Eh, Luis Guillermo, que, es, que vino con la idea original de Mario Miguel, el guitarrista de Los Ruanas. Él es bajista eléctrico originalmente y estudió muchas cosas que, que trajo el binomio de oro a la forma clásica del vallenato. Entonces él tenía como esa, esa intención y esa deuda de hacer un, una canción que fuera hacia el vallenato y hacia el, hacia el porro sabanero también. Entonces pues como que se dio a esa tarea eh, y, um, y trajo los sonidos como más típicos, dentro de las melodías, dentro de las armonías, dentro de esa, esa riqueza sonora de, de estos ritmos. Y bueno, y nos dimos a la tarea de escribir una letra que reflejara la realidad de un, una fotografía de la realidad del país que tuviera también su contenido un poco social a través de contar una historia, a través de dejar eh, una foto de alguien Mario Miguel, pero que representa a muchas personas en, en Colombia eh, y, y ahí tocamos como esas fibras del desplazamiento forzado, de, de, de una guerra a veces un poco anónima porque no se sabe cómo, eh, en, en manos de quién cae la responsabilidad, pero pues obviamente eh, que ha afectado mucho a Colombia eh, durante pues, muchísimos años, ya haríamos más de 50 años y, y, y creo que nosotros queríamos definitivamente como a través de esta historia hacer una fotografía de lo que es esta realidad sin ser incendiario, sin ser sin, sin que sonara panfletos sin que sonara muchas cosas que siento que no es la identidad de los Rolling Stones pero los Rolling Stones sí cuentan historias que invitan a pensar cosas a reflexionar o a como a hilar como diferentes cosas de la realidad sin o sea como a no tragar entero por decir así no como que sí es una historia y está chévere la historia pero que detrás hay mucho significado y sí yo una y otra vez digamos que la idea original de la letra es de Memo yo me di a la tarea de escribir la letra pues pues como soy como la persona de los ranas que más le gusta escribir y me puse a estudiar eh, composición con el maestro Edson Belandia desde el año pasado y creo que Mario Miguel fue uno de esos primeros ejercicios donde, donde se estudió mucho cómo concretar imágenes en espacios muy pequeños. En una canción tienes dos versos y un coro para contar toda la historia. Entonces, ser breve, que las imágenes sean muy claras, que se entienda lo, lo, lo, lo, lo crudo del mensaje, pero también lo bonito de la tradición, que, que nada quede por fuera, mejor dicho. Entonces sí fue una tarea ardua, pero quedamos muy contentos con este resultado de esta canción. Creo que nos gusta muchísimo a todos. Y que es una realidad que lo que tú mencionabas, que es muy triste, que es, eh, muchas veces hasta los medios tradicionales son historias eh, conmovedoras que quedan en, en un pasado, pero realmente más allá de lo que pasa eh, con los, los campesinos, en realidad la guerra es muy, muy fuerte, es, es algo muy grave. Y que ustedes toquen este tipo de, de temas, y más con un personaje, porque Mario Miguel, es un personaje real, o sea, no es, no es solamente como el contexto de lo que tú mencionabas, sino que eh, me se inspiró en alguien que él conoce. Como que yo siento que no es nada nuevo que las políticas de Estado tengan un poco en el olvido al campesino y a, y a todo lo que, lo que representa un beneficio y bienestar para su vida y una gratitud con todo lo que representa para para nuestra sociedad la labor campesina, pero siento que este es un, este es un punto como de, de inflexión donde ya no, no se aguanta más, ¿no? Donde hay, como donde hay todo un, un colapso y una cantidad de estructuras, de ideologías, de políticas que la gente ya no, no soporta y que el campo también ya necesita una reivindicación. Y parte de esa reivindicación está en el arte y en visibilizar esas historias, ¿no? Visibilizar cómo, cómo ha tocado, cómo ha sido difícil para muchas personas salir de ese entorno, ir a a jugársela y encontrarse frente a frente con, con eh, un terreno completamente desconocido en la ciudad, con el subempleo, con la indiferencia de mucha gente y pues, la indiferencia también del, del Estado, ¿no? Entonces, como que tomamos esa historia de Mario Miguel y la transformamos en una realidad un poco más profunda y más sensible, entonces tiene de realidad, tiene de, de, de, de ficción en la historia, pero no, no en la realidad, ¿no? Creo que no somos ajenos y, y, y debemos, pienso yo, que no ser como insensibles frente a esa realidad, tal vez porque no nos toca directamente la puerta de la casa, pero, pero es, es algo por lo, que, por lo que debemos preocuparnos y por lo que ojalá los artistas también nos preocupemos, ¿no? por, por fotografiar un poco las realidades que a veces nos duelen de nuestro país y que seguramente eh, a través de una canción pueden generar un movimiento de, de conciencia y, y, y decir algo importante y alzar la voz como frente a cosas que no deben pasar por alto, pero creo que eso es Mario Miguel y esa visibilización que ustedes han venido no solamente con esta canción sino con todas de pronto eh, alguna historia o lo con lo que tú te has venido encontrando porque esa visibilización concientización a nivel nacional hay miles de personas que se han sentido, eh, con sentido identificados con, con los mensajes que ustedes han eh, llevado por el mundo y que de una u otra manera varios, eh, he visto mensajes que dicen sí, eso es lo que está pasando y, y gracias y les agradezco lo que ustedes están haciendo con, con resaltar eh, estas problemáticas y lo que pasa en nuestro país, algo que con lo que ustedes se hayan encontrado de pronto con algún personaje, alguna familia, que les hayan contado ¿Algo de lo que ustedes les han generado como influencias y por lo que los visibilices? Sí, pues tuvimos en, en 2019 la oportunidad de viajar con la FAO, con las, la, la, la Dependencia de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, a visibilizar un proyecto de tecnificación para, para campesinos y para comunidades que estaban como haciendo restitución de cultivos ilícitos por lícitos y sacando adelante a sus familias y conocimos a una comunidad en el jardín en donde hacían panela, donde estaban viviendo a partir de la panela, a don Bernabé, a su esposa y a toda su comunidad, don Bernabé. Un líder social maravilloso. Eh, un líder social pues maravilloso, absolutamente lleno de vigor, de, de, de vida, de fuerza. Eh, ¿Ustedes me escuchan? Perdón. Sí. ¿Eh? Eh, y una persona ejemplar, una persona supremamente ejemplar, que eh, nos dejó una enseñanza muy grande de lo que es luchar por un pueblo y por una comunidad eh, y sacarla adelante a través de un producto como la panela. Nosotros ese mismo año, en 2019, hicimos nuestra primera gira a Europa y cuando estábamos allá nos llegó directamente el mensaje de la FAO de que habían vuelto a desplazarlo a él y a su comunidad y pues... Creo que ese fue un hecho que nos tocó mucho el corazón y nos cambió la manera de percibir nuestra música y desde ahí dijimos como, pues no hay mucho que podamos hacer más que por lo menos visibilizar todas estas historias y estas anécdotas en forma de canción, pero en forma también de conciencia social y campesina para las personas que habitamos la ciudad. Y tenemos el privilegio de tener un techo, un mercado, servicios públicos, eh, que si bien también vienen a veces un poco untados de una otra cantidad de... De, de corrupción importante, también son un privilegio porque pues hay muchas de estas personas que no tienen alumbrado eléctrico, que no tienen carreteras, que no tienen vías, que no tienen absolutamente nada y antes tienen que correr para salvar su vida y la de muchos otros, ¿no? Entonces creo que eso ha sido algo muy importante en la historia de los Rolling Runners. Sí, y que de una u otra manera uno de los tantos objetivos y en especial con esta canción es que fuera un mensaje que llegara al corazón y realmente lo están haciendo porque cuando te pones a escuchar la letra, conocer parte de su historia, eh, es algo conmovedor y que inspira y en serio, gracias Juan por, por compartirnos todo esto que hay detrás de, de lo que escuchamos y lo que vemos eh, en Youtube, en las diferentes plataformas para, para poder disfrutar de su música y, y conocer todo esto es demasiado eh, bonito, en serio, realmente que, que son mensajes muy muy lindos y que la gente Debe escuchar que es eh, para apoyar el talento colombiano y en serio que es maravilloso. Estamos escuchando la parte de la lírica, de la melodía, de la canción. ¿Cuándo tendremos eh, el video? ¿Cómo van con ello? El video estará muy, muy pronto. Digamos que nos ha tocado cambiar cualquier cantidad de planes de rodaje por los temas de encierro y el tercer pico de la pandemia. Uh -huh. eh, pero ahí estamos, creo que el rodaje sucederá en días próximos pues obviamente tuvimos que tramitar permisos y cosas y obviamente cuidarnos, cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad, tener mucho cuidado pero eh, pronto yo pensaría que en un par de semanas como mucho, estaremos ya sí, trayéndoles la parte visual de esta historia que también tiene como un reflejo bien importante que narrar y que complementarle a, a la historia, digamos, musical que ya está con ustedes Súper, súper. Eh, y eso que mencionabas también, con los permisos, y es algo demasiado complejo, ¿no? Además, empezando por el álbum, porque ustedes querían lanzarlo en mayo del año pasado y miran, se ha ido aplazando, pero siguen ahí. Y me gusta que ustedes siguen muy activos, que han ido poco a poco como contándonos eh, la gente, para quienes no lo siguen en redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok, ellos constantemente vienen eh, interactuando con los seguidores, contándonos cosas curiosas de lo que hay detrás de la producción y con cosas chistosas se van a divertir también <risa> ahí, ahí viéndolos con sus ocurrencias. Y Eso en función también, difícil, sí. Me la payasada, mejor dicho, no nos tenemos que <risa> En serio, porque si no, de verdad, sí. sería todo muy triste. También creo que eso es un componente de los Rolling Banas y de verdad, como que lo decimos con mucha alegría y mucho orgullo, es la risa. O sea, si el día que nos dejemos de reír, apague y vámonos. Total. Y créeme que así como ustedes se divierten, yo me he reído un montón con muchos de esos videos. Tanto que uno vuelve y los pone. Ay, eso estuvo muy bueno, volvamos <ríe> a poner. Y la energía no, que transmiten en los escenarios, ustedes se los encuentran también. Es, es fabuloso lo que no solamente ellos transmiten en su música, sino en vivo, en personas. Así lo que, lo que hay en su música son lo que ellos son. Y también el tema de, de como el, la parte de la marca y ustedes, porque las Ruanas no solamente es un símbolo, sino también para quienes quieran adquirir, también van a tener la oportunidad de adquirir su, su Ruana de Rolling. Claro que sí, los Rolling tienen su, su sello en, en Ruana, su fabricante, por supuesto, nacional. Eh, ahí en la tienda, eh, por Instagram, sobre todo es como el, el acceso más fácil, por Facebook también se puede, pero en Instagram está como eh, en historias destacadas la entrada, el ingreso a nuestra tienda y todo está, digamos, como muy diseñado para que puedan eh, tener como los productos de los ruanas su música, o sea, toda su discografía, pero también todo el merchandising como camisetas, pines, y por supuesto, las ruanas que nos toca sacar tirajes a cada rato porque eso, hemos dicho, es la, la producción se va rapidito, rapidito. Y que son diseños súper lindos, o sea, no es la típica ruana así, café, simple, sino le han dado un poco de diseño y que utilizar la ruana también tiene su estilo, tiene su porte Claro, tiene claro hay, hay muchas maneras de de usar la, la, la ruana, de, de portarla y de lucirla, empezando por los colores, empezando por los estampados. Hay muchas cosas con las que se van a encontrar que seguro les van a gustar, que es una manera un poco más nueva y fresca de usar la ruana, pero obviamente manteniendo como ese tejido ancestral y ese legado campesino que nos representa. Así que ahí tienen para que vayan, lo chequen compren, son realmente cosas muy, muy lindas. Hay que apoyarlos también por, por el lado de la tienda, o sea, por, por todo lado. Estos chicos están demasiado activos. Pues Ay, Juan, en serio, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por compartirnos eh, tus anécdotas, tus experiencias y esta historia maravillosa que hay detrás eh, de Mario Miguel. Eh, un honor tenerte aquí. En verdad, estaremos siempre apoyando lo que quieran aquí. Los van a tener... No, pues muchas gracias por la invitación, eh, les mando un abrazo muy grande y espero que disfrutemos de, de Mario Miguel, que podamos ya, eh, como escucharla a través de todas las plataformas digitales o en YouTube, y eh, muy pronto el videoclip, y que ojalá el arte para toda la gente y para mis colegas artistas siga siendo un medio de sensibilidad y concientización siempre, y que sigamos pasándola bueno también en medio de la adversidad. Eso, con buenas carranga eso <risa>